En ADI siempre hemos tenido clara que nuestra, nuestra apuesta era el personal, nosotros creemos que las personas son las que, la, la, las que hacen las empresas y la apuesta en este caso por los jóvenes y la integración de todos estos jóvenes en el mercado laboral es, es fundamental. Creo que como impacto social, creo que para ayudar a estas personas a integrarse oye, y ofrecerles la, la posibilidad de un trabajo estable y de calidad y también como aprendizaje para la propia empresa. Es, es la, esta oportunidad ha sido, ha sido maravillosa y la hemos disfrutado y creemos que, que nos va a dar muchos frutos. Tenemos que animarles, tenemos que animar a todas las empresas, desde Aldi lo hemos hecho y hemos visto que todos estos candidatos son perfectamente válidos para, para, para desempeñar cualquier tipo de tarea y tengo que decir que, que nosotros que apostamos mucho, como digo, por la formación, nos hemos encontrado con candidatos que perfectamente podrían haber venido de cualquier selección convencional que podemos hacer a nivel de recursos humanos. Yo te puedo enseñar a trabajar en caja, a cobrar en caja, a hacer pan, te puedo enseñar a incluso a tratar un poco, con el cliente, pero hay una formación que no te puedo dar y es la actitud. Inoa decía que quería llegar a trabajar en Bruselas, nada más. Y a mí me sorprendió y me quedé con ella y me acordé. Sabía que sus, sus valores y su actitud cuadraban mucho con lo que buscamos en la empresa.